Hacemos lo que queremos. Bienvenidos a la primera edición de Pika Karoto Anime Noticias, la evolución de mi sección Picacaroto Noticias pero enfocada exclusivamente a las noticias del manga y anime, son las noticias más relevantes de la última semana las que veremos a continuación. Anime Omega y presentó el día 2 de julio el elenco para el doblaje latino del anime Koharu y Yori adaptado como Indian Summer. El elenco está formado por Valeria Morón como Minori, Lili Vela como Sakuya, Jimena Fragoso como Juan, Sheva Infante como Ran, Poli Huerta como Yui, Eli Rojo como Sumire, Diego Becerril como Murase, Adriana Casas como Tencho y Jael Morga como Kanare. El elenco es mayoritariamente de talento joven y los más experimentados son Diego Becerril, Adriana Casas y Jael Morga. El doblaje se estrenó el día 9 de julio y he aquí una muestra del doblaje. El día 2 de julio Crunchy Dona reveló el tráiler de traigan Stampede mostrando animación generada por computadora, está a cargo del estudio Orange con estreno para 2023. No. El día 4 de julio Studio Mapa, se presentó en la Anime Expo en Estados Unidos y en lugar de traer un avance animado de la adaptación de Chainsaw Man, dijeron en el stand que su deseo es crear una adaptación completamente fiel al material de origen y no habrá censura en el anime, que por cierto se estrena en octubre de este año. El día 2 de julio Crunchyroll presenta en su canal de Youtube el teaser de la segunda temporada de Musoku y Dos Jobless Reincarnation con fecha para 2023. El día 2 de julio en la anime expo, se reveló una nueva llave visual para la nueva temporada de Mob Psycho 100, a estrenarse en octubre junto a ello, se presentó el opening de la tercera temporada llamado One interpretado por Mob Choi, aquí les dejo las reacciones a la canción de apertura. 3 de julio Toei Animation reveló en un comunicado de prensa tras 10 días después del estreno han encontrado 3000 resultados de clips pirateados de la película Dragon Ball Super Super Hero, entre subidas de escenas a distintas redes sociales como la película completa subida a sitios piratas, siendo 10 veces más clips pirateados que la película anterior que fue Dragon Ball Super Broly, Toei Animation inició acciones legales contra las personas que subieron los clips que llegan desde un arresto de 10 años a una multa de 10 millones de yen. I'm nice. Continuando con Dragon Ball se tiene información que habrán dos stands para la franquicia en la Comic Con 2022 en Estados Unidos, el primero es para la franquicia en general y el segundo exclusivo para la reciente película Dragon Ball Super Super Hero según Insiders como Chronicles los anuncios son el regreso del anime de Dragon Ball Super tras el arco del torneo del poder y que habrán películas post Super Hero cada dos o tres años. Cabe destacar que según los Insiders Chronicles sin probablemente Dragon Ball Super vuelva bajo otro nombre. Finalmente el día 11 de julio se reveló el tráiler de Dragon Ball Super Super Giro en español latino, revelando que Gohan será interpretado por Luis Manuel Ávila, Gama 1 será interpretado por Mark Winslow, Gama 2 será interpretado por Alan Velázquez, Doctor Gedo será interpretado por Miguel Ángel Ruiz, Magenta será interpretado por Octavio Rojas y Carmine será interpretado por Beto Castillo, Víctor Ugarte vuelve como Goten y Sergio Bonilla regresa como el Trunks del Presente, los personajes restantes conservan sus voces de Dragon Ball Super, Dragon Ball Super Super Hero se estrena en Latinoamérica el día 28 de agosto de este año vía Crunchyroll. aquí les dejo una muestra del doblaje. ¿Y ustedes de dónde salieron? Somos guerreros en servicio de la justicia, como superhéroes. ¡Coja! ¡Muestra tu verdadero poder! ¡Ah! El día 2 de julio Anime Omega y reveló que está realizando un doblaje latino para el anime Dragon Quest, Las Aventuras de Dai, anime basado en la saga de videojuegos homónima que cuenta con los diseños de personajes de Akira Toriyama creador de Dragon Ball. Los personajes con actores confirmados son Pop interpretado por Héctor Mena, Dai interpretado por Claudia Mota, Leona interpretada por Jessica Ángeles y Maan interpretada por Azul Valadez. De momento no tengo información del estreno del doblaje y cuántos capítulos van a ser ya que el anime sigue en emisión, en próximas ediciones veremos cómo progresa la noticia. El día 2 de julio Crunchyroll subió a su canal de Youtube el tráiler de Solo Leveling, un manual es decir un cómic coreano, y su adaptación animada queda a cargo del estudio A1P con estreno para 2023. El día 2 de julio Crunchyroll subió un nostálgico tráiler de Los Caballeros del Zodíaco con metraje de las películas y la saga de Hades revelando que ellos contarán en exclusiva la segunda temporada de Los Caballeros del Zodíaco en 3D, adaptando el arco de las 12 casas, cuenta con estreno en Crunchyroll para este año y tendrá estreno simultáneo para Latinoamérica según Toy Latinoamérica, en próximas ediciones seguiremos la noticia. Lamentablemente el día 7 de julio se encontró sin vida el cuerpo de Kazuki Takashi, mangaka de Shujio en Mazo, en la isla de Okinawa, Japón, el mangaka vestía un traje de buceo dañado presuntamente por un tiburón, lamentablemente perdimos a uno de los managakas más influyentes del medio gracias a Shujio y su juego de cartas derivado del manga, siempre lo recordaremos, les dejo aquí unos fanarts a modo de despedida del mangaka. Problemas TÉCNICOS DE LA ÚLTIMA EDICIÓN DE picacaroto CAROTO NOTICIAS Esta parte del vídeo será la versión corregida de la edición del 3 de julio de 2022 Además de incluir la actualización de las noticias anteriormente presentadas Miren, este no era el vídeo de hoy ¡Pero nunca! ¡Nunca! El video de hoy nunca, de hecho hoy yo puse en, en Twitter y... Que el próximo video tiene metraje mostrado en el short me hackearon we El cual dejo acá arriba para que lo vean Total que se atravesaron las noticias de hoy para impedir el plan original Las noticias son las que verá a continuación aquí en El 28 de junio se reveló en la página web de Urusei Yatsura Que la serie contará con 46 capítulos Y el estreno sigue siendo en octubre Día 2 de julio Netflix lanzó el tráiler de la segunda tanda de Jojo's Bizarre Adventure Storm Ocean revelando que los capítulos 13 al 24 estarán a nivel mundial para el día 1 de septiembre de este año. Tanto Uruse y Yarsura como Jojo's están siendo animadas por el estudio David Prodorceos. El día 3 de julio el mangaka de Yoyos Bizarre Adventure Hirohiko Araki realizó un dibujo de Yolini Stone Free como muestra de agradecimiento por el apoyo a la adaptación animada de la parte 6 Stone Ocean, viendo el dibujo más a detalle, se ve claramente el estilo de dibujo de la parte 8 de Yoyos, pero no quita lo linda que se ve Yolin en él. El día 3 de julio en la anime Expo se reveló finalmente el segundo tráiler de Bleach: la guerra sangrienta de los mil años, reiterando al elenco que es el mismo del videojuego Bleach: Brave Souls para los personajes nuevos y para los antiguos que a su vez son los mismos que en el anime de Bleach de 2004 a 2012, la fecha de estreno siguiente siendo octubre de 2022, su estudio sigue siendo Estudio Pierrot y contará con la supervisión de Tite Cubo, el mangaka de Bleach. El día 10 de julio Bismedia Media reveló una entrevista con Pitecubo en la que confirman más detalles como los combates extra aprobados y supervisados por el autor y confirmar que la serie no tendrá censura. También en la Anime Expo se reveló que el estudio Trigger está trabajando en la segunda temporada de Pantheon Stocking with Gardevel, serie original del estudio Gainax que se estrenó hace 12 años, lo tengo en mi lista de pendientes. El día 2 de julio Netflix liberó el trailer de Cyberpunk Spranners, serie ambientada en el universo del videojuego Cyberpunk 2077 a cargo del estudio Trigger con estreno para septiembre de este año sin día fijo. El día 2 de julio se revelaron los pósters promocionales de la película de Slam Dunk junto a su título de First Slam Dunk, y junto con los pósters tenemos los diseños de los miembros del club de básquetbol de la preparatoria Chojoku, con el número 4, el capitán del equipo y pilar de Chuo-ku Takenori Akagi, con el número 14 el jugador más valioso de la secundaria Takeishi Hisashi Mitsui, con el número 7 el guardia central más rápido del estado de Kanagawa Ryota Miyagi, con el número 11 el supernovato Kaede Rukawa y por un Último con el número 10 del rey del rebote, el talentoso Hanamichi Sakuragi. La película contará con el guión y la dirección de Takehiko Inoue, mangaka de Slam Donkey será realizada por Toei Animation con fecha de estreno para el 3 de diciembre en Japón, el tráiler salió el día 7 de julio y nos muestra al equipo de Chuhoku sumamente cansados y determinados a ganar, presuntamente es el partido contra Sanou en las nacionales, pero nada confirmado ya que solo se muestra al equipo de Chuhoku. lo más destacado es la animación generada por computadora que dividió al fandom, en próximas ediciones seguiremos la noticia. Tal como dije en la última edición de picacaroto Noticias, el último video fue... Para que vean que sí cumplo con mis promesas. No haga promesas que no va a cumplir. Esas son las mejores. Alto ahí.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 El canal junto con el chat de Discord de Instagram está en mantenimiento. Las celdas estarán en la descripción. Y recuerda que en Picacaroto hacemos lo que queremos.